El domo en vulcanología hace referencia a esta forma de cúpula invertida que se forma tras la explosión lenta de lava. Y eh, en arquitectura es esa misma forma eh, de cúpula. La película habla también de dos fuerzas opuestas, que para simplificarlo vamos a decir lo bueno y lo malo. Entonces el, el domo hacia arriba es es media esfera, y el domo hacia abajo es la otra media esfera, el mundo y el inframundo, entonces yo intentaba como crear una historia que eh, cupiera dentro de esa figura, figura esférica, donde hay dos, dos polos opuestos. Y también eh, hace referencia pues, al volcán, que en el caso de, de los, los pastuzos, como soy yo, es una presencia pues, muy fuerte, el volcán eh, Urcunina, y Alias galeras. Alias galeras, ajá, sí, llamado pues galeras también, pero después ya averiguando un poco más, el nombre más antiguo es, es urcunina, ¿no? Que eh, quiere decir montaña de fuego. Entonces esa presencia del galeras pues ha influido más o menos, o sabiéndolo sin saberlo, sobre todos los habitantes de, de la región, ¿no?